Al final, uno se sana, de Patricia Quiñones, en la voz de Ricardo Bonti. Al final, uno se sana, aunque en principio el dolor haga parecer lo improbable, aunque los días se vayan lentos, aunque la noche extienda sus penumbras sobre el alma. Y le toca a uno lamerse las heridas, reescribirse, juntarse por cuenta propia los pedazos, y levantar los escombros de un corazón roto. Al final uno se olvida y va recordando menos, va doliendo menos, va sintiendo menos y empieza uno a transitar por la vida espantando fantasmas, evadiendo lugares y expropiando momentos de la memoria. Y empieza uno, sin darse cuenta, a sonreír de nuevo, a vivir de nuevo, a cantar aún desafinando, a resignificarse la existencia. Al final todo pasa y se apaciguan los mares del corazón, cesan las tormentas del desasosiego, se deja de naufragar en la zozobra y uno comprende que quizás era necesario pasar por el fuego, que a veces el sufrimiento es inherente a la condición humana y que siempre dependerá de uno quedarse o pasar las páginas de los libros que no terminamos de escribir. Al final, uno se cura, se restaura, se salva, aunque no siempre, aunque solo a veces, aunque no sea del todo.